¿Cómo es la cosa? Realmente, lo que las personas expresan, es lo que tienen en el corazón. Quien expresa cosas positivas, tiene a Dios, pero quien habla cosas negativas, tiene el corazón lleno de basura. Por naturaleza humana, la obligación de uno, es ayudarse a uno mismo, los problemas de otros son asuntos de ellos y ellos al final que hagan lo que quieran la obligación de uno es avanzar en su propio camino hacia el éxito el sujeto alfa halaga a su adversario para bajar sus defensas el sujeto alfa solo se enfoca en sí mismo porque requiere cuidarse el sujeto alfa evita gastar dinero innecesariamente y busca presupuestos para hacer una buena compra y gastar lo menos posible el sujeto alfa ignora a todos porque solo está mejor el sujeto alfa no asume responsabilidades de otras personas el sujeto alfa tiene un valor alto y no se apega a nadie. El sujeto alfa por sí solo es un personaje grandioso y no necesita de nadie porque él solo es el mejor. ¿Ok? Como el nerviosismo y la ansiedad no tienen motivo para existir, solo hay que ignorar a esos pensamientos y sentimientos, pasar de largo sobre ellos y pensar en otra cosa, como por lo menos que debemos avanzar sin detenernos a pensar tonterías, solo debemos pensar en avanzar, avanzar y avanzar, ok, otra cosa importante es hablar respecto a los miedos, bien los miedos también no tienen motivos para existir entonces hay que ignorarlo y bueno que pase lo que tenga que pasar igualmente uno en su momento dará la respuesta adecuada para salir adelante para superar los obstáculos y salir victorioso ok el sujeto alfa Debe hacer sus cosas que por naturaleza le corresponden. Como por lo menos comprar su comida en el mercado. Debe también hacer sus comidas para la semana. Debe limpiar su casa. Todas esas cosas. Debe acomodar su cuarto. Lavar su ropa. Hacer ese tipo de actividades engrandecen al sujeto alfa, lo hacen mejor persona y todo lo que vaya haciendo le otorga un crecimiento personal.